Este crédito es más barato que los 230 créditos que contrató el gobierno del MAS desde el año 2006 hasta el 2019. Son 17 mil millones de dólares que contrataron en épocas de bonanza cuando no se necesitaban recursos. Ahora que lo necesitamos por época de la crisis sanitaria de la pandemia, el movimiento socialismo no quiso aprobar esta norma. Permítame, por favor, ¿cuál es la perspectiva? Dado que hoy ocurrió lo que ya vimos, ¿no? ¿Cómo sigue la historia? ¿Cómo se desbloquea o no se puede desbloquear esto? Bueno, nosotros hicimos las justificaciones respectivas. La presidenta de la comisión nos dijo que volvamos a meter a la asamblea el crédito solicitando obviamente su aprobación y que les presentemos mayores respaldos. Nosotros vamos a hacer todas las gestiones que corresponden a nivel ejecutivo y obviamente vamos a ver otros caminos para poder, poder conseguir recursos porque lo que necesita el país es recursos, no hay que olvidarse que el anterior gobierno dejó las cuentas del Tesoro sobregiradas en 18 mil millones de bolivianos y una deuda a empresas privadas, nacionales e internacionales, de más de 3 mil millones de dólares. Entonces tuvimos que acceder a créditos fuentes con el Banco Central de Bolivia para poder equilibrar un poco la sigla y mantener el equilibrio y la estabilidad económica ¿no? entonces nosotros vamos a seguir en esa gestión, si vamos a tener que remitir una, dos, tres veces más el proyecto de ley, lo vamos a seguir haciendo le vamos a seguir mandando información que corresponda, pero que quede muy claro ¿no? que el ejecutivo está haciendo los esfuerzos para poder conseguir recursos los cuales no disponemos en la actualidad para poder contrarrestar todos los problemas que tenemos y estamos con el tema de la pandemia y el coronavirus ¿no? Ahora le pregunto Don Carlos Schling, cuando se consigan estos recursos, ¿cómo se los va a usar esos 320 millones de dólares? ¿En qué? Bueno, nosotros tenemos eh, justamente la lucha contra el coronavirus, una serie de gastos que se tienen que realizar con respecto a la atención a la población. Estamos hablando de insumos, temas de bioseguridad, los temas de los pagos de los médicos que ya se han contratado en los nueve departamentos el equipamiento de los hospitales de tercer nivel, segundo nivel y obviamente todo el pago que se está realizando para la atención del coronavirus en la actualidad que es un tratamiento eh Gratuito para la población. Es cierto que nos ha rebasado ya la cantidad de enfermos que tenemos y nuestros hospitales están saturados, pero son los mayores esfuerzos que están realizando, estamos queriendo conseguir mayores recursos y uno, un aspecto más que me olvidé comentar, Jimena, este crédito no tiene ninguna condicionalidad, no tenemos como los créditos chinos que contratar a empresas americanas para que podamos utilizar los recursos. Los créditos chinos sí los, los utilizaron con ese sentido y obviamente tenían que contratar a personal chino y contratar a empresas chinas. Sin embargo, en este crédito no hay ninguna condicionalidad, ni, ni siquiera en temas de política monetaria, ni tributaria, ni fiscal. Ahora quiero preguntarle esto, por favor. Quiero mostrar el siguiente cuadro. Mire, por favor, el, se ha pagado un bono universal de 500 bolivianos, ya van 87 días de cuarentena. Matemática simple, este, aritmética, eh, aritmética elemental en realidad, y la que por, da que por día... Cinco bolivianos con 74 por día. Por supuesto que usted sabe que nadie puede vivir con este dinero, ¿no? Entonces, Así la pregunta es, es: ¿cuándo se pagan los siguientes, los segundos bonos? Por favor, ¿hay eso? No se han analizado realizar desembolso de otros bonos. ¿Por qué? Porque los recursos que dispone el Tesoro General de la Nación. Eh, obviamente están diezmados por el párate que ha tenido la economía, de dónde se va a invertir recursos el tesoro. El país vive de las recaudaciones de impuestos tributarios y esos impuestos han sido diferidos sus pagos. No se paga impuestos desde marzo, de la segunda quincena de marzo, abril, mayo, recién a finalizar mayo se han empezado a, a reactivar de cierta manera algunos ...actividades económicas se han realizado algunos pagos de impuestos... ...entonces si no percibimos recursos no hay cómo realizar y hacer una distribución de los bonos... ...sin embargo hemos, como le mencioné, recurrido a créditos puente con el Banco Central... ...y hemos podido llegar a 9 millones de personas con los pagos de los tres bonos... ...y los bonos que se pagaban con anterioridad... ...entonces de cierta manera se ha tratado de paliar las demandas y las necesidades de la población... Por supuesto que no son suficientes, pero hemos realizado desembolsos más grandes que en otros países. Si usted ve los bonos que se han entregado en Brasil, no superan los 50, 60 dólares. Nosotros bordeamos más de 70 dólares y con los recursos diezmados y las deudas millonarias que nos dejaron. Y obviamente el hueco dentro de lo que es el Tesoro General de la Nación de 18 mil millones de bolivianos que el ex ministro se lo gastó de todas las entidades eh, que manejaban pero dentro la pregunta, de la Pero la pregunta, viceministro, es... Eh... ¿Cómo entiende eh, el gobierno que la gente está viviendo? ¿Cómo se está manteniendo? ¿Cómo está comiendo? Si se le pide que se le quede en su casa por un lado y por otro lado se le da un solo bono, ¿no? Ya van 87 días, no hay noticias de un segundo bono. ¿Cómo hace la gente para quedarse en su casa? ¿Cómo come? Se están buscando justamente alternativas a través de los municipios, a través de las otras entidades territoriales autónomas, las empresas públicas estratégicas también, y junto con el Banco Central se está viendo la forma de buscar financiamiento, Jimena ya le expliqué, al igual que en su programa de la mañana que el país vive de las recaudaciones si no tenemos recaudaciones y no conseguimos crédito, no hay ninguna manera de poder financiarnos y si un partido de gobierno, el Movimiento al Socialismo va a truncarnos con estos créditos, definitivamente las, las cosas van a empeorar mucho más. Ahora, ¿y qué pasa? ¿Existe también la posibilidad o no de que se le dé un mes también más de crédito para las empresas? Porque se dio para pagar dos meses, pero ese crédito tampoco ha salido por completo. El crédito de las pymes tampoco se ha entregado a, a las pymes, hay mucha burocracia. ¿Qué pasa con eso? ¿Existe la posibilidad? Porque ese sería dinero del Banco Central, un crédito. Está trabajando justamente en esos aspectos, lo que es ASOBAN, la ASFI, Banco Central de Bolivia y el viceministro de Servicios Financieros y Pensiones, para ver todas estas alternativas de dónde se pueden financiar mayor cantidad de recursos para todos estos financiamientos. Somos conscientes, Jimena, de todo lo que estamos encarando en este momento. La economía tiene fuertes golpes y peor aún cuando tenemos golpes políticos de que no quieren aprobar crédito y más aún cuando no podemos percibir recursos en recaudaciones, ¿no? Entonces hay un efecto eh, dominó, si usted quiere, de que están golpeadas nuestras fuentes de financiamiento y el gobierno... Eh, está haciendo todos esos esfuerzos para conseguir recursos. Lamentablemente, eh, la bancada del MAS lo que quiere es ahogar al gobierno actual, que no tengan recursos y evidentemente ellos volver al gobierno. Su único objetivo es ese, porque no le interesa a la población, no le interesa la pandemia ni el coronavirus, ni si la gente come o no, no come. Esa es la misión que tienen ellos ahora. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros, don Carlos Schling. Muchas gracias. te un saludo a toda la población.